que muchos delincuentes por el sistema desigual que tenemos, un eh, modelo económico neoliberal que no piensa en el ser humano, gente que, eh, lo, lo que lo que importa es la ganancia y no importa el ser humano entonces por un lado se enriquecen unos pocos y una inmensa mayoría y especialmente en esos barrios se crean todos esos desechos humanos que lo cree el Estado Por su política desigual Porque no va En apoyo de los jóvenes Porque lo margina Y lo quiere mantener con dádiva Eso es así Lamentablemente Y veremos muchos casos más así Y eso de de y es una tragedia Ahí van a haber muchas tragedias Ahí van a haber muchas tragedias Yo tengo informaciones que, que dan grima de eso Ustedes verán Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ah, ¿cómo está Villa Arriba? Un placer. Está, está bueno, está bueno. Adelante. Va sí, a decirle a usted, hermano, una pregunta. ¿Cómo usted ve? ¿Cuántos gastos importados? no los diputados ganan como 300 mil pesos y un cofrecito y una serie de cosas más. ok ok y cuando te crees un diputado para ser diputado hay millones de pesos millones de pesos gasta ok okay. escuche esto le habla Elvi Contreras de Villarriba pero tiene que ser un poco rápido que el tiempo no lo tenemos la llamada tiene que ser corta okay, okay. Entonces, una pregunta ¿Puede ser serio un diputado gastando lo que gasta Para producir lo que va a producir en cuatro años? Bueno, eso depende Puede ser serio y puede no Todo depende del comportamiento y la conducta ¿Usted me entiende? Todo depende Porque no le voy a decir una cosa Puede ser serio y puede no serlo Todo depende de la conducta que él adopte Relativamente, relativamente suma lo que él gana Y con lo que puede gastar a ver qué puedo hacer. pero no necesariamente no podemos ser tajantes puede ser serio y puede ser un charlatán. eso depende porque hay gente que gasta en política y no necesariamente lo saca es verdad la mayoría la mayoría porque en eso usted tiene razón la mayoría que gasta más de lo que vas a ganar es porque va con fines de hacer diablura eso es verdad pero eso no quiere decir que todo el que está pidiendo la posición, 100% tiene que ser un chalatán. Porque no podemos ser absolutistas, porque eso no es así. Buenas tardes. Buenas. Buenas, un placer. ¿Cómo estás, ¿Cómo ¿Está bien? Bien, hasta ahora, compujido con esta muerte de esta muchacha, por 80 mil pesos que le pagaron estos delincuentes. Eh, la otra llamada parece que está funcionando, la otra. ¿Cómo dice? No, ya se paró la otra de la de Villarillo. Omar, eso, esos puntos volvieran a eliminarlos ya, sabiendo que son mando de delincuencia y criminalidad. Estos tipos se buscan un saco a cuarto, quieren también ser intermediarios en crímenes. Ese tipo, el calito, está matado, gente, ha herido. Y al otro ya lo suelta, no lo que tú dices ahorita, ¿verdad? Ahorita, está suelto. El... ¿Ahorita, ¿Ahorita está, está suelto. Ahorita está suelto. Es estado que no le duele esa muerte que ese tipo comete. Ahorita está suelto. Eso es así, eh, suerte. el general que trabajó por el policía, que, él le da 70 mil a la policía, que no que... Sí, sí, eso, oye, tú son los delincuentes que tienen sobornado a la policía, por pues eso lo sabe todo el mundo. Y, pero señores, señores, todo el mundo sabe dónde está la punta de droga, menos de que la policía. No, ellos saben también. Lo que pasa es que van a buscar cuarto. Por eso no se acaba. Mira, cuando haya voluntad y decisión del Estado de acabar el punto de droga, en un día lo acaban. En un día lo acaban Pero no hay, no hay Eso, eso es así, Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes Omar. Omar Sí Eso es fruto del mismo sistema e Ese tipo Cada rato lo presentaban Que lo agarraban y talito a veces Pero yo tengo la padrina 50 no, 50 no, no sí, ah, sí, Como 500 veces Ha estado preso Sí, eso es así Como 500 veces ha estado preso Y lo sueltan para que salgan a matar gente y a envenenar jóvenes. Pero las autoridades, bien gracias. Lo peor del caso es que este pueblo da la impresión que es un pueblo de bandidos. Porque van y votan por esa gente que no resuelven eso. Buena tarde. Buena. Buena, un placer. Uh, Omar, no sé soy no llevamos nada a sorpresa de este asunto que suceda algo similar en el estado de un ah, no, está acá y y da un yo, yo no entendí nada lamentablemente mire señores porque un estado delincuente miren esto para que ustedes vean esto este denme bueno dame con esta llamada para presentarle algo buena Buenas tardes, Amar, ¿cómo está? Un bien, placer, ¿y usted? ¿Cómo, ¿Cómo está? está? Aquí estamos, gracias a Dios, por lo que cabe, porque aquí nadie está bien, aquí estamos todos bien. Oye, que ya tenemos el mismo problema en el ensanche abrevo abre de basura. ¿Qué vamos a hacer con Psiquio? ¡Hable de coger más, vamos a recoger la basura! No ni jueves para acá. ¡Atención! De que si ahí, ya no, ya no está esta cosa igual, es entonces que no nos traten así. ¡Atención, Psiquio! Que Movi soluciones. atención el eficiente asistente, Sintió, el amigo Ramón Díaz, mira, que, buena profesor Paredes, buena, dígame Omar, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias a usted, un placer, ¿cómo está eso para allá? Muy bien, tranquilo. Nada de coronavirus. arriba está bendito. Nada de coronavirus. ¿Cómo? Ah, para que José sea ah, presidente. Ah, para que José Luis sea Y Luis Abinader presidente el próximo 5 de julio. Está bien, gracias. Bueno, señor, entonces, miren esto. Permítanme coger llamada para yo presentarle esto ahora. Eh, eh, eh, Déme presentarle esto. Para que ustedes vean qué estado más delincuente, señores. O, oigan esto. El, el Comité del Cambio Climático. El Comité del Cambio Climático. este, Oigan la denuncia que hizo. Eh, caramba, pero... Ángel, u, una cosa que te envié ahí. Miércoles. Mire, señores. En acento.com, dile a que me busque. Una denuncia responsable que hace hoy El Comité del Cambio Climático El Comité Nacional de Cambio Climático Sobre Que la CDE Licitó, mírenlo ahí Más de 500 millones de pesos en equipo Para Punta Catalina Que debieron haber sido entregados por Odebrecht Vean que maldito robo más de 500 millones de, de dólares En equipo para Punta Catalina Que le corresponde a Odebrecht comprarlo Y el Estado Dominicano Porque es un Estado mafioso Entonces si, lo, si, si, lo, si los jóvenes de los barrios Ven que los políticos que dirigen son un grupo mafioso Y roban y no les pasa nada Entonces en los jóvenes se inserta la cultura de que ellos pueden matar y hacer de todo Porque si aquello hacen, ¿por qué yo no voy a hacer? Eso es lo que ellos dicen Entonces, así nos construye un país Buena tarde Buena Bueno, se cayó Entonces, miren lo siguiente Este la, la, El Tribunal Superior Administrativo Le dio otro golpe mortal a de Miguel Vargas Porque ellos tenían el gobierno y el PRD de Miguel Vargas tenían el dominio de todos esos tribunales para imponer toda su diablura. Bueno, vamos a coger llamada entonces. Buena tarde. Buena. No tardes, Omar. Sí. Yo quiero la a que yo. En la calle de la cruz está llena de este basura, que por aquí cuando van a estar, pasaban por la mañana, bajar las mujeres, una cabecilla recogían la basurita, por la noche pasaban, ahora no, ahora en la calle de la Chula, se está con mucha basura, mucha basura. Qué hey, barbaridad. Yo patrones, oigo mucho la denuncia Atención Siquio La gente se está quejando Que antes recogían la basura Y que ahora no la están recogiendo Atención Ramón Díaz Que es el eficiente, Ramón es muy eficiente Y me consta que Ramón Tiene deseo de que las cosas Marquen bien porque he hablado con él Pero hay muchas de... Miren qué denuncias me hicieron ayer es muy nuevo para Siquio, yo no lo voy a culpar, eh, porque Siquio apenas tiene. Miren lo que me, me, me, me dijeron un grupo de personas, ciudadanos, de ahí de la calle Capotillo, que hay cuatro policías costados, y así hay muchos policías costados en el pueblo, que no están pintados. Y dicen ellos que ahí en la calle Capotillo se han dado muchísimos estrayones y muchísimos matazos, gente en motores, porque como no se ven los policías acostados porque los policías costados se pintan. Entonces ellos le están pidiendo a Siquio, atención Ramón, que pinte esos policías acostados para que los que van transitando en vehículos, porque verdad los otros días yo me metí sin querer en un policía costado y pasé así, viciado, porque no se ven. Hay que pintarlo para que se vean. Buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes Omar. Sí, adelante, un placer. Omar, eh, yo quiero saber porque dicen que es eh, porque la me está actuando así de esa manera. ¿Cómo la me la... aquí poniendo multas más y mejor. ¿La ¿Me están poniendo multas? ¿Y cómo tú crees? que...? Sí, sí, porque yo a mí me dieron una, yo tuve que dar una carrera hoy. Meterme por vida contraria, porque ya andaba sin el cargo. ¿Pero eso es ilegal? Hasta que esté el estado de emergencia a menos ah, puede poner. eso es ilegal? Porque eh, el, el, el gobierno da una orden el jefe de la mera otra, porque hay que cumplir la ley que da el, el jefe de AME, la ley del gobierno no vale. Entonces uno uno como ciudadano, puede que nadie no aquí en este país. Yo no entiendo cómo es eso. No, eso es así, mira. Pero la burla más grande, señores. yo, yo, Esto da, esto da risa. Gracias, mi.